Sabemos que las tareas de cuidado en general se resuelven con redes familiares o se resuelven con dinero, en general las resuelven las mujeres. Y, y esta iniciativa en la facultad tuvo una excelente recepción. Eh, lo que pasó en estos días es que bueno, este espacio específico se llenó de color, se llenó de, de niñez jugando. Y también aparecieron nuevas situaciones que no habíamos pensado. Por ejemplo, eh, mamás que necesitaban un lugar tranquilo para momentar, Quienes se acercaron, eh, encontraron a, a personas eh, cuidadosas, receptivas, un espacio eh, muy lindo, armado pensado desde la perspectiva del juego. Eh, y bueno, nos queda, nos queda por delante una evaluación sistemática de esta experiencia, que eh, por el momento es muy positiva. Eh, seguramente en futuras ediciones eh, pensaremos también alguna combinación de estos dispositivos que siempre son puntuales, tienen que ver con actividades específicas y tienen esta característica, al ser hasta eh, 12 años, también están pensados para niños un poquito más grandes.